Ahí es el cumpleaños de Denis que iba a hacer el. Y el cumpleaños que Denis iba a ser el sábado, ¿verdad? Hay en Dorado. Allá, un par de euros. para el payo Dorado? Un par de Hay uno que cae con una pista de caminar. Ah, Denis. Yo fui ahí. De hecho, yo fui ahí con Pedro. una. Con una gira que hizo. Sí, yo dónde? ¿Qué queda al lado de la de la cervecería, ¿cómo es esta, este? La, vacardí? ¿La vacardí? Ah. De la Bacardi para para Leviton.